...estamos en Verdeja ...y vamos a explicar cómo se elabora un plato típico... ...que es la cachuela... ...el ingrediente principal es el hígado y el pan... ...y varias especias. Empezamos... ...con el aceite de oliva virgen ¿vale?... ...se echa un buen chorro de aceite de oliva virgen... ...con la cacerola que esté calentita... ...ahí... ...y una vez que se caliente... ...vamos a ir incorporándolo primero en la cebolla... ...la cebolla, tiene que echárselo primero... ...para que se sofríe bien... ...cuando ya la cebolla está un poquito hecha... ...y vamos a incorporar el pimiento rojo... ...a mí me gusta echar pimiento rojo... ...y yo creo que antiguamente es lo que se echaba... ...y se sofríe todo... Ya lo tenemos bien pochadito todo y ahora vamos a echar el ingrediente principal que es el hígado, le he troceado pues a unos trocitos ni grandes ni pequeños porque a tipo bocado. Vamos a echar los demás ingredientes. El ajo le echo ahora porque le tengo ya majado, entonces no requiere tanto tiempo de, de hacerse, ¿vale? Se echa el ajo, hecho el laurel, que el laurel también. ...da un gusto especial a estas comidas... ...y vamos a ir echando... ...unos cominos... ...pocos cominos... ...porque el ingrediente principal... ...de este plato es la canela... ...hay que echar canela... Eh, es, ...le da un gusto especial, y la pimienta... ...pimienta, negra, molida... ...vale... ...vamos a mover, porque esto enseguida... ...se hace, que coja un poquitín de, de, de la mezcla del aceite... ...que se incorpore bien al hígado... ...vamos a echar la sal... ...que luego se puede rectificar de sal... ...porque al final se podría rectificar todo lo que queremos... ...echamos ahora un poquito, que se vaya todo uniendo... ...el pimentón de la vera, es muy importante... ...una cucharada de pimentón... ...bueno pues, después del pimentón... ...vamos a echar el otro plato principal, el ingrediente principal... ...que es el pan... ...el pan tiene que estar migado en agua o mojado en agua... ...desde la noche antes, ¿vale?... ...está muy rico... ...ahora lo movemos bien... ...tiene que cocer un poquito, se tiene que incorporar todos los sabores... ...todas las especias que hemos echado... ...lo probamos y si está todo perfecto... ...pues esto rapidísimo, rapidísimo... Está hecho. Esto es un plato típico que se hacía normalmente en las matanzas y se daba de comer a toda la gente que ayudaba en la matanza. Con un buen plato de hígado y pan migado se solucionaba el plato para todos.